La pregunta, ¿a qué se dedica Silvano Sillano Roba en Michoacán? A trabajar en lo que sea el sueldo y cosas que recuerde como gobernador mm, eh, actos de corrupción o eh, violentar derechos de terceros ¿qué piensas del PG pendejo? responsable de la conducción del país ¿en la cama, hombres o mujeres? es un derecho eh, secreto y hay que ver las propuestas. <risa> ¿Por qué mientes, Silvano? Yo, que recuerden no he dicho mentiras. Quizá <risa> así se puede de repente, interpretar, pero poco lo simple la con franqueza y la verdad. Bueno, pues dime, hombres o mujeres. Las dos cosas. ¿Cómo mantienes el vicio? Eh, trabajo. ¿Qué te hace diferente al resto? Mi compromiso social. ¿Y en ese compromiso algo de lo que te arrepiento? Ay, Dios mío. Este... Abusar de mi gusto por el trabajo Cuéntame alguna virtud que tengas como ser humano Ninguna ¿Qué fue lo peor de tu gobierno? No resolver los problemas de Michoacán Para que todos tengamos oportunidades Del mencho en el otro mundo De irle bien ¿Dirías que fue buen patrón? Sí ¿Fueras un personaje de ficción? Ficción, este... Superman ¿Cómo te fue con los arreglos que rompiste con los Viagras y después tener que arreglarte con la nueva generación? Bien, bien. ¿Es esto indispensable para vivir? ¿Algo que sientes necesario para vivir? ¡Sí, güey! ¿Del aire, jo? Oh, ¿De qué estamos hablando? ¿Del consolador que tienes en tu casa, güey? ¿El consolador? No, eh, no, no, Lo uso, pero no dependo mucho de eso ¿Y dónde aprendiste? Libros ¡Ja, <risa> ¿Pero quién te acompaña en tu soledad, güey? Eh, eh, primero mucho ánimo y actitud y una pluma que nunca suelto. El mayate que te tronó el ejote. El aporreado. ¿Dónde te lo hizo tu primera vez? Mi tierra, Sitácoro. Música para la intimidad. De bronco, eh, atrapado. <risa> alguna fantasía sexual. Carlos Fuentes. ¿Algún apodo? Conejo. La nueva generación, los Viagras, ¿algún favorito? No, son delincuentes. ¿Por delante o por detrás? ¿Cuál es tu gusto? Al frente. Tu orgullo gay. ¿Dónde lo porta? En mi. Definición. Háblame de mujeres en tu vida. ¿Qué? No. ¿Qué es lo que te frustra, te molesta? Pues, cuando no logras un objetivo Te caíste de chiquito, tu mamá te regañaba ¿Por qué eres así, Silvano? Bueno, no me regaño siempre Me regañaba cuando era demasiado inquieto ¿no? Ok, bien por eso ¿Cómo llegas a convertirte en uno de los gobernadores más corruptos bueno, del país? Hay que, hay que ser eh, tenaz eh, Y se logran los objetivos ¿Y los hermanos Sierra Santana? Cuéntame de eso Ahí los tengo, ¿no? ¿Alguna locura que recuerdes de cuando los visitabas este, en Benzándaro? No locura, sino mayor afición, este, la a Caballo. ¿Algún restaurante o sitio bueno para comer en Michoacán? Eh, mi ranchito, en Huétamo. Claro, con dinero robado puedes comer donde quieras. Y en la intimidad con los hombres, ¿qué prefieres de música? Ah, de música norteña y ranchera. Si tuvieras que esconderte en México, ¿dónde lo harías? Lugar lugar México. México, me gusta todo México, pero serio, no tengo una previsión por un lugar, me encanta la Ciudad de México, por ejemplo.